Bueno, muy bien, muy interesante. Eh, yo creo que está bien que nos hagamos, eh, que conozcamos cómo es este mundo y que veamos de cerca las, las enormes dificultades que, que se encuentran la gente que, que tiene estas dificultades y, y bueno, que nosotros pues podamos colaborar con nuestra imagen para, para darle eco a este magnífico evento. La verdad que el baloncesto es un deporte comprometido, ¿no? Es un deporte también que se hace accesible para las personas con diversidad funcional aquí en Gran Canaria hay seguimiento. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que en esa lucha pues, pues se ha de seguir, ¿no? Y se ha de intentar pues, que todavía se hagan las cosas mejor y que haya más facilidades para todo el mundo que tiene este tipo de dificultades. Muy bien. Y veo que también se comprometen ustedes con otras causas, con el tema de, de género... Vamos, son un club solidario. Sí, en todo lo que podamos, la verdad es que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Nosotros somos unos privilegiados en, la, en, en esta sociedad y debemos de intentar pues, ceder nuestra imagen para cualquier causa que sirva para mejorarla. La verdad que es de agradecer y para, para las entidades que promovemos la accesibilidad es un impulso poder contar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, encantado. Venga, hasta otra.